Para desplegarte sano y fuerte y alegremente, primero hay que hundir las raíces en la nada. Aprender a sentir la energía vibrando en la más absoluta solitud, dispuesto a quemarte en tu propia llama. Arder en silencio antes de ser totalmente la versión completa de ti mismo. ¿Cómo podrías mutar sin renacer de tus propias cenizas? Simplemente no se puede. Y sin embargo, es recomendable alcanzar la mayor expresión de uno mismo. Pero esto requiere de grandes dosis de responsabilidad y mucho trabajo interno, íntimo, personal. Me refiero al viaje intransferible que nos hace transitar por un sendero invisible que se va haciendo visible con cada paso que damos. Lleva toda una vida saber quién eres y saber a dónde es mejor ir y a dónde no hay que quedarse. ¿Dónde no hay que quedarse? Donde no circula libremente la potencia del amor, por supuesto. Nuestro verdadero trabajo es conocernos, descubrirnos, Hablemos de trabajo, de nuestra particular tarea en la Tierra. El trabajo es algo muy distinto a la ocupación vital. El trabajo es obligado, requiere de un esfuerzo y te suele cansar bastante. La ocupación vital es aquello que realizas con una sonrisa, una actitud que disfrutas y no te aburre nunca. La ocupación vital es desplegar los dones y talentos. Por el contrario, trabajar es limitar el desarrollo de las potencialidades humanas a cambio de un salario. Trabajar es alquilar nuestro tiempo para obtener ingresos. Por el contrario, la ocupación vital se realiza con agrado, a pesar de que no exista la ganancia económica. El trabajo es ir al puesto laboral, es desempeñar un empleo en un sector que, seguramente, pues nada tiene que ver con las propias habilidades naturales y las destrezas naturales de cada ser humano, que cada uno tiene en particular. La ocupación vital es un conjunto de actos que van en armonía con nuestra esencia, ...y se desarrollan al margen del reloj y del calendario. ¿Eres la mayor expresión de ti mismo? Eso me pregunté. Pasé los siguientes meses escribiendo el curso de capacitación... ...Fórmula A de Fénix. La energía florece en quienes la cultivan. La energía se cosecha, transformándose en sociedad. La energía aporta la vida, el sentido el significado, el propósito. La energía habita nuestra alma. Pero la energía no es existencia humana, a menos que cada hombre y mujer la active. La fórmula de Fénix es un volver a la esencia, un resucitar para retomar la vida que se vuelve auténtica y reveladora y explícita. La manifestación total o parcial de la energía es una elección personal, particular, del todo intransferible. La voluntad consciente es la mayor condición del ser humano. Proporciona visión y vitalidad, confianza, potencia, claridad y arrojo. La autonomía y la independencia que mutan hasta ser emancipación. Son el resultado del diálogo interno, del examen frente al espejo, del bucear en las aguas profundas de uno mismo y la misma raza humana, hasta alcanzar el tesoro, la esencia, la partícula cósmica. El sentido de totalidad y plenitud, la sensación de alegría constante y la convicción de utilidad a la comunidad son logros particulares que están presentes en cada gesto, en cada acto, en cada evento en el que se participa y se convierte en devenir, en acontecer, en historia. Teorema para evolucionar sirve para todas aquellas personas que quieren despertar. Fórmula AVE-Fénix existe para todos aquellos ciudadanos del planeta que una vez ya despiertos Quieren hacer algo al respecto. Pero algo de provecho y en beneficio de la comunidad. El libro Creando Juntos la Sociedad Mejorada es la constatación de que podemos habitar un mundo saludable y pacífico y solidario. Método Energies es el acuñar la anarquía del alma en las relaciones interpersonales. Y yo me expongo desde ya ...como precursor y por eso lo canto, por eso el álbum musical Anarquía del Alma...